Hola a todos y bienvenidos al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre disuasión. La disuasión es la estrategia que tiene como finalidad de, eh, hacer desistir al otro de empezar una acción o una agresión que la otra parte no desea. Desde Gaptain entendemos que la disuasión es un primer paso fundamental para la defensa digital de tu familia. Por eso, cuando pasas a formar parte de la familia Gaptain, te hacemos llegar un paquete de elementos disuasorios que puedes incorporar a tus dispositivos digitales. El ordenador, la tablet, el móvil, de manera que se haga evidente que esos dispositivos están siendo monitorizados y controlados y que están dentro de una red que está defendida, ¿vale? que está protegida. De esta manera queda evidente para un posible agresor que el móvil de tu hijo, por ejemplo, está siendo monitorizado por un adulto. Estos elementos son pegatinas, adhesivos de vinilo, etcétera, que eh, te ayudarán como primera barrera para la defensa de tu familia digital. Vamos a verlos. Pues en esta carta eh, nos dan la bienvenida y algo que, que me encanta y que me parece un detalle muy guay es que se nos incluye una parte manuscrita por el fundador, por el fundador de Gapten, ¿vale? poniéndose a nuestra disposición y bueno, eh, dándonos la bienvenida. Eh, me encanta que se matice el hecho de que gracias a Gapten eh, ser padre será más fácil y ser hijo más seguro, incluyendo a las dos partes que siempre insistimos que es muy importante que toda la familia esté inmersa en el proceso de seguridad digital. A continuación nos envían eh, estas pegatinas de vinilo con el logo de Gapten y la web eh, que podremos poner en nuestros ordenadores y nuestros diferentes dispositivos. Esta sticker para el móvil me parece muy guay. Nos sirve para poder llevar en el móvil una tarjeta o una identificación que consideremos importante. ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Bueno, luego me parece fundamental y algo que, que se debe incluir en todos los ordenadores que tengan cámara, Estos, estas tapas, protecciones para la webcam, vale, para la cámara que va incluida en el ordenador. Es súper fácil de poner, esto es un sticker que tiene doble adhesivo y simplemente se coloca en la cámara y se pegaría esto encima vale y es una tapita que cerramos y abrimos porque muchas veces se pueden hackear cámaras de ordenador, etcétera estamos más seguros si las tapamos. Esto es súper importante. Tenemos más stickers de vinilo vale con otros formatos para que se adapten a todos los dispositivos. ...lo podamos poner en un móvil, en una tablet... ...y luego esta sticker adhesiva... ...que se coloca en el móvil... ...y, y también sirve para... ...como vemos aquí en la explicación... ...ahora, ya enfocar ...pues para colocarlo en el salpicadero del coche... ...me parece muy útil y muy práctico para, para nosotros... ...y bueno, eso es todo, tenemos aquí tarjetas para que tengamos, podamos tener acceso siempre a nuestro equipo BAPTEN con cualquier duda que podamos tener y estos elementos los recibiríamos una vez que comenzamos a formar parte de la familia BAPTEN.